Muy bien, muy buenas tardes. Entonces vamos a continuar nuestra clase de anatomía, es de neuroanatomía, de anatomía del cerebro. Y estábamos hablando del de sistema nervioso periférico. Ya hablamos del sistema nervioso periférico somático, que serían los componentes motores y sensoriales. Ahora vamos a hablar de los componentes vegetativos o autonómicos. Es lo que se supone que pues, regula o, o está mediando todas estas respuestas corporales que están por fuera de nuestro control voluntario, ¿sí? Este sistema nervioso autónomo neurovegetativo, eh, pues la idea es que se encargue de mantener un balance corporal. Ese balance corporal antiguamente se le llamaba homeostasis, ¿sí? Entonces, a través de acciones, eh, pues, compensatorias, ¿no? Entonces, mantenía la homeostasis. Entonces, que dependiendo de lo que estuviéramos viviendo, pues, entonces no se nos fuera a subir mucho, pues, la tasa cardíaca, la, el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Sin embargo, actualmente... Es, eh, ya no se le llama homeostasis a ese equilibrio corporal. Da, ¿Por qué ya no se les llama homeostasis? ¿Sí? No, dado que eh, ese punto, la homeostasis, se da como un punto de equilibrio fijo para todo el mundo. Actualmente, el equilibrio es adaptativo, depende de, de, la, de las situaciones vitales que hayamos vivido en nuestra vida, de dónde de estemos, del clima, etcétera, ¿no? Cuando vemos como es de un punto de vista adaptativo, ya lo vamos a llamar alóstasis. Listo, entonces, en últimas, el sistema nervioso autónomo se encarga, en últimas, de mantener tanto la homeostasis o la alóstasis, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Diego, Diego, disculpa, Bien. es que no sé cómo nada lo que escribiste va a aparecer muy bien, entonces respuestas involuntarias, automáticas, vitales, viscerales y, en, y el mantenimiento de los tres puntos listo tenemos por un lado el sistema simpático entonces, los componentes del sistema nervioso neurovegetativo van a ser entonces componentes, yo creo que ahorita desaparece otra vez lo que estoy escribiendo entonces, pues ya, ya se los vuelvo a colocar. Entonces, van a ser estos tres. Va a ser el sistema nervioso simpático, parasimpático ¿sí? y entérico. ¿Vale? El sistema entonces simpático se encarga del de gasto de energía y entonces ese sistema se va a activar cada vez que necesitemos usar energía. ¿Sí? Básicamente cuando el ambiente es desafiante, cuando hay algo que nos presiona y que tenemos que dar respuestas que nos activen. ¿Sí? Entonces va a mediar la hiperactivación o hiperactividad de, del cuerpo. El sistema parasimpático se encarga de lo contrario, para mantener la homeástasis, y es del de ahorro de energía. Simpático y parasimpático son antagonistas. El uno conlleva a bloquear el otro y viceversa, y todo el tiempo están funcionando los juntos para mantener ese equilibrio corporal, ¿sí? esa alóstasis. Y por, entonces, por ejemplo, tú pasas por un estado de de temor, algo te asustó muchísimo, ¿sí? En este momento, ¡pum! Sonó una explosión por ahí, todo el mundo comienza a correr. Entonces, de una vez, comienzas a respirar, te agitas, estás atento para salir corriendo, ¿sí? Pero cuando te das cuenta de que no, que era un simulacro, entonces, de una vez, el parasimpático se encarga de compensar y de tranquilizarte, ¿sí? Entonces, son compensatorios el simpático y el parasimpático. Entonces, este se va a encargar más del de ahorro de energía. Hay dos formas para ahorrar energía. Una es a través de unas vías dorsales y otra es a través de unas vías ventrales. Las vías dorsales eh, se activan cuando hay una situación de amenaza para la cual tú no puedes o, eh, o has aprendido que no es posible dar una respuesta adaptativa. Entonces, en situaciones ya de muerte inminente o, o en personas o animales que han sido intensamente abusados, maltratados y no tienen formas de escapar ni, ni, ni, ni de enfrentarlo, entonces se congelan, ¿sí? O animales que son sus respuestas como instintivas, ¿no? Una ratica o algo así que tú lo tocas y se congelan. Sí, entonces, eh, eh, la, la vía dorsal se va, va, va a activar principalmente ante respuestas de congelamiento y hace que te paralices, y hace que pierdas casi que hasta la conciencia, o sea, que tú ni siquiera seas capaz de dar una respuesta óptima a las demandas del ambiente. Sí, ese sería nuestro sistema parasimpático dorsal. Y la vía ventral se encarga, pues, de hacernos... Eh, ...tranquilizar y descansar, pero en momentos donde no hay amenazas... ...en momentos donde vamos a socializar, a, eh, a consumir alimentos, a estar tranquilos, ¿no? Entonces, en situaciones de amenazas, activamos el, simp el simpático para poder responder, para atacar o huir... ...si no es posible atacar o huir, entonces, se activa el parasimpático dorsal para congelarnos y evitar el daño, eh, la muerte inminente... Y en momentos de tranquilidad se activa el ventral para tratar de, eh, para alimentarnos y ¿sí? un funcionamiento más óptimo, de no usar mucha energía. Y por último tenemos el entérico que se encarga del funcionamiento del sistema digestivo y la retroalimentación entre el sistema digestivo y el sistema eh, eh, nervioso. ¿sí? Muy bien. Aquí vemos nuestras vías, eh, los dos principales sistemas que serán. Tengo una pregunta, Diego, antes de que sigas. Sí. Eh, ahorita que estamos hablando del para, del parasimpático, eh, pues eh, el, el dorsal pues, eh, básicamente funciona como para congelar eh, las, las, las respuestas en caso de una amenaza. Por ejemplo... La, las personas que sufren como un pánico escénico así pero muy muy muy grave obviamente vida pero ahí ahí se activa sí sí a cuando quedan ahí congelados al frente de de toda esa gente pues ahí se activó el parasimpático sí sí sí sí sí sí ah listo perfecto gracias sí sí sí sí entonces, en muchas personas se activa algo que se conoce como el síncope vasovagal, ¿sí? Y es que se te va la respiración, se te baja la presión arterial, el corazón comienza a palpitar deslento y uh, se te, te comienzas a marear y algunas personas se desmayan y, o comienzan a ver borroso, ¿sí? Eso sucede también en los ataques de ansiedad, ¿cierto? En el ataque de pánico. Más que de ansiedad. ¿Pero sí. los ataques de pánico y de ansiedad no están como que muy de la mano? En, pero cuando, en el inicio, eh, no, en un inicio no necesariamente tienen que estar relacionados. Lo que pasa es que cuando te da un ataque de pánico, tú ap aprendes o te da tanto miedo volver a que, te, a que te vuelva a dar porque te sientes que te vas a morir, es demasiado aversivo, entonces comienzas a evitar. y Entonces generas un trastorno de ansiedad para evitar el eh, trastorno de pánico. ¿Sí? sí pero desde neurociencia afectivo son dos, tienen dos vías de activación diferentes. Eso. Una es, es, es el, por eso. El, No, porque la una es a través del, del, del, del, de la activación simpática y la otra es a través de la activación del parasimpático dorsal. ¿Sí? Listo. Listo. Eh, bueno, sigamos entonces. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pues aquí vemos los dos sistemas, simpático y parasimpático, ¿no? Ellos van a inervar gran parte de nuestras vísceras, incluyendo las pupilas, la, la, la, la, la, la, la, las glándulas salivales, eh, el corazón, los bronquios, los pulmones, el diafragma... El estómago, los riñones, el páncreas, el intestino, los, el recto, el ano, los genitales, etc. ¿Listo? Y en cada una van a tener respuestas antagónicas. Aquí vemos cada uno de los ganglios simpáticos, ¿sí? Y aquí vemos los ganglios parasimpáticos. Y los nervios simpáticos y los nervios parasimpáticos. Bien, si tú estás... Digamos que estás hoy viernes, saliste de acá, te fuiste para donde tu novio o tu novia, te dice, hey, corazón, baby, ven que estoy solito, si sí, vamos a ver una, una película, guiño, guiño, sí entonces tú le caes allá, si ¿sí? vas a ver tu película. Y entonces, como si estás tranquilo, allá comiendo palomitas, relajados viendo la película, ¿qué sistema va a estar activo? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. No, está relajado. Ah, el parasimpático. Sí, sí, se te activa el simpático, ese muchacho no te, no, no te, no te, no te vale la pena, no te conviene. Pues la idea es estar relajado con la pareja, no, no, no, no ansioso. Entonces, el parasimpático, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues la pupila se contrae, tú le miras los ojos y los ojos no estarán dilatados ni nada, ¿sí? Estará, estará relajado, hay saliva, ¿sí? Pues tú miras, pruebas, a ver si hay saliva, y sí, ahí la, eh, está todo baboso el, el, el hombre o la mujer. Eh, o sea, salivan para comer maíz, ¿no? O sea, no van, a no sean mal pensados. Miran la tasa cardíaca, ¿cómo estás? Ahí cuando te la recuestas en el pecho, estará tranquilo, ¿no? no ese corazón no va a estar ¡bum, bum, bum, bum, Si te la recuestas en el pecho, está ¡bum, bum, bum, bum! Dile qué te pasa, porque estás nervioso, qué pasó, ¿sí? Eh, Luego, lo, la, la respiración estará controlada, estará respirando sin mucho esfuerzo, no tendrá que tomar tanto aire porque no se necesita tanto oxígeno para los músculos ni la oxigenación de la sangre. ¿sí? Eh, habrán movimientos digestivos, entonces ustedes le recuestan ya en la barriguita, entonces escucharán la, como se le mueven las tripitas allá, haciendo digestión, ¿cierto? Y eh, no habrán ganas de hacer chichín, ¿no? Cuando está así muy cómodo, no es que le den muchas ganas de hacer chichín y popó, ¿cierto? Pero estando así tan tranquilos, relajados, ¡pum! Llegó la mamá o el papá o la, o la exnovia o el exnovio, o sea, una persona ahí de improviso. Y ustedes, de una vez que Quedaron paralizados, ¿no? Entonces, de una vez, ¿qué pasó con, la, con, la, con las pupilas? se dilatan, ¿no? Se agrandan como si hubiera oscuridad. Y para qué se agrandan? Para verte mejor, pues para poder saber por dónde, por cuál ventana es mejor escapar, ¿no? Esto nunca me ha pasado a mí, ¿no? O sea, es simplemente poniéndome en el lugar de algunas personas. Pablo, ¿vas a decir algo? No, no, qué pena, lo dejé, dejé la mano alzada, ya, ya, ya la bajo. Eso. Y entonces, cuando, señorita, ¿qué hace acá? O, señor, ¿usted por qué está acá solo con mi hija? Desde una vez, ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ya no sale, ¿no? Se le hicieron se le hizo un nudo en la garganta porque se, se le resecó la garganta y la boca. Saliva que había, ya no hay saliva. ¿Sí? ¿Cómo? Es un paréntesis acá. Cuenta una historia que había, un, que había un narco llamado Pablo Escobar que iba con otro narco por las calles de Medellín llamado Popeye. Y había un retén de la policía y le dice Pablo Escobar a Popeye: Esto, esto está en una historia real, ¿sí? en el, de los libros. Entonces, venga, pasemos para el frente y verá que no nos reconocen. Y se pasaron por el frente de la policía y se metieron después a un parqueadero. Cuando llegaron al otro lado, Popeye estaba, se le salió el corazón por la boca y Pablo Escobar le dice, ¿qué pasó, mi hijo? Escupa a ver. Y pues Popeye no podía escupir porque no había saliva. Y Pablo Escobar le dice, mire hermano, esto se hace así. ¡ta! Y escupió. ¿Sí? Porque no estaba ansioso. No, él controlaba muy bien su sistema simpático para no sobreactivarse sin necesidad. Terrible, ¿no? Ustedes ya saben cómo saber si alguien está ansi si alguien está eh, muy ansioso, si les está diciendo mentiras. Disculpa. ¿Saben cómo la neurociencia nos sirve para todo? Muy bien. Los bronquios, entonces, acá se estarán contraídos, acá se relajan los bronquios, entonces necesita más, tomar aire más fuerte para respirar, para tomar bocanadas más grandes y se va y, y se va a ir, y el, se acelera, entonces necesitamos respirar más hondo y muchas más veces. Se acelera la, la, el pulso cardíaco para bombear más sangre, más fuerte. La presión arterial se aumenta para enviar sangre también más lejos y con mayor potencia a todos los lugares, principalmente las extremidades, para luchar, correr o atacar, ¿sí? Eh, se inhibe la digestión. La sangre que va hacia el vientre se, se reduce por si se daña el vientre, no se mueran desangrados. Se libera adrenalina, y, ¿sí? Que, es, que lo pone a uno alerta, ¿sí? sí se relaja la vejiga, entonces le dan a ganas de hacer chichi. Entonces hay personas que se orinan o se hacen popó del miedo, ¿cierto? A nivel de los genitales, en, se me olvidó decir, en el parasimpático eh, se facilitan las erecciones, ¿sí? Entonces por eso hay erecciones matutinas. En cambio, el simpático facilita las eyaculaciones o el flujo vaginal. Por eso puede haber también en algunos momentos antes del amanecer, que es eso más activo, emicciones nocturnas o flujo vaginal, ¿sí? Entonces hay personas que se vienen de el miedo, literalmente. Les da tanto miedo que se vienen. Entonces, eso también explica pues, muchas disfunciones sexuales, ¿no? Entonces también para que entiendan a sus parejas. O sus futuras parejas. O sus futuros pacientes. Bien. Y eh, hasta aquí alguna pregunta de cómo funciona el simpático y parasimpático. Muy bien, ¿está clara? Sí, qué pena, qué pena, qué pena, O sea que cuando uno está relajado, el sistema parasimpático está, no está activado, ¿cierto? O sea, está... está el parasimpático está activado. Está activa, ah, ok. Y entonces cuando uno está en riesgo, etc., el simpático es el que se activa. Sí. Listo, perfecto. Era eso, gracias. A menos de que el, el de que el riesgo sea tan grande que se active el, paras, este es el, simpat, el parasimpático ventral, ¿no? Si el riesgo es muy grande, se te activa el parasimpático dorsal y te congelas. Muy bien, entonces eso proviene de la teoría de Porges, que es la teoría polivagal, que nos habla de que hay dos nervios vagos. El nervio vago es el que compone el sistema parasimpático, ¿Sí? inerva el corazón, vemos acá cómo inerva todo, y nos dice que hay dos tipos de nervio vago, el, el vago eh, dorsal y el vago ventral, el vago dorsal es, sería mucho más viejito, el vago dorsal sería un, un nervio vago no mielinizado, y sería cuando la vida está eh, amenazada, ¿no? Entonces lleva a un hipodrosal, entonces uh, se te baja la presión arterial, se te baja todo y shup, te desmayas, ¿no? El síntoma, el síndrome polivagal que les mencionaba hace rato. Vasovagal. ¿Sí? Eh, y. Sería algo así, shup, como que. Uh, cefalea, náuseas, visión borrosa, y ¡pum! ¡Chao! ¡Pal piso! ¿Sí? Bien, y esto puede llevar, si se activa demasiado, por muchas veces consecutivas, puede llevar a trastornos mentales graves, a trastornos disociativos, trastornos de la personalidad, trastornos de, de la conciencia... Sí, a esos típicos trastornos de, que son más como míticos, como tipos, personalidades múltiples, cosas así por el estilo, que, son, que en realidad se llaman trastornos disociativos, donde pierdes la noción de la realidad y puedes incluso generar amnesia disociativa, que es una amnesia donde no recuerdas el evento traumático. Eh, por otro lado, tenemos el sistema, el otro simpático, eh, parasimpático, estos dos son parasimpáticos, ¿no? El otro parasimpático que es ante situaciones de seguridad, para Hacer digestión, ¿sí? Para digerir. Y por último tendríamos el simpático que es para escapar o luchar, que sería generaría hiperadausal, hiperactivación. Esta sería como la diferencia entre los dos. Por favor, leanlas y me dicen si tienen algún tipo de duda entre lo que es el parasimpático dorsal y el ventral. Ambos son mediados por el nervio vago. O esa sería como la anatomía de nuestro ner nervio vago. Y bien, y por último tendríamos el sistema simpático, que ya les he dicho que tiene que ver más con la lucha, huida. ¿Sí? Y el neuro acá el neurotransmisor en este, eh, en, el en el dorsal, es mucho más acetilcolina, acá es mucho más oxitocina y en este es mucho más noradrenalina. Eh, como neurotransmisores. Bien. Entonces, esto es la, el modelo de Porges, de cómo la activación de los diferentes puede llevar a adaptaciones, adaptación, a trastornos mentales. Y listo. Esto sería hasta ahí nuestro sistema nervioso autónomo simpático parasimpático.